Hola amigos, bienvenidos a la Zona Gravedad. Llegamos al que, sin duda, es el capítulo más importante en la puesta a punto de la suspensión de un vehículo de competición, que es el reparto del par de balanceo. Este nombre tan, tan feo y tan obtuso lo que nos esconde es un concepto muy sencillo. Eh, ya hemos visto que no tenemos un centro de gravedad sino dos, no tenemos un centro de balanceo sino dos, y cuando nosotros tomamos una curva, ya hemos visto la famosísima transferencia lateral de cargas. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo y lo vamos a ir un poco complicando. Imaginemos que en nuestro vehículo tenemos el centro de gravedad a la misma distancia de los dos ejes. ¿vale? Tenemos un reparto 50-50 entre el eje delantero y el eje trasero. Tomamos una curva y se produce esta famosa transferencia lateral de cargas. Ya hemos visto que nuestro centro de balanceo delantero y trasero están a alturas distintas y el centro de gravedad delantero y trasero están a alturas distintas. Eh, cuanto mayor sea la resistencia al balanceo que ofrezca uno de los dos ejes más difícil será balancearle mayor carga soportará cuando se produzca una transferencia lateral de cargas vamos a ver un caso extremo por ejemplo de nuevo en las carrilanas piva racing la suspensión delantera es rígida no tiene suspensión y en cambio el eje trasero tiene suspensión cuando se produzca esa transferencia lateral de cargas esa carga va a ir preferentemente al eje que esté más duro, entre comillas, el que presente más resistencia al balanceo. Evidentemente es el que no tiene suspensión porque es rígido. La mayor parte de esa transferencia lateral de cargas va a ir a la rueda exterior delantera. y, En cambio, la rueda exterior trasera, que tiene una suspensión, va a recibir muy poquita transferencia lateral de cargas. ¿Eso qué quiere decir? Que al apoyarnos en una curva vamos a transferir más peso a la rueda exterior delantera, con lo cual esa rueda exterior delantera va a perder agarre antes que la trasera, va a introducir en este caso subviraje. Se nos va a ir antes el morro que el culo. Como generalmente en nuestras carganas suelen ser de naturaleza sobreviradora, porque el reparto de pesos nuestro está más hacia atrás, compensa un efecto por otro. Y además, en nuestro caso, el sobreviraje es bastante complicado de corregir. Con lo cual, esa es la estrategia que siguen. Utilizar mayor resistencia al balanceo en el eje delantero que en el trasero. Este es el principio básico. Simplemente nos tenemos que fijar en qué resistencia al balanceo presenta un eje qué resistencia al balanceo presenta el otro. En realidad no me importan los números absolutos, me importan los números relativos. Si uno está más blando que el otro para el balanceo, el que esté más duro va a recibir más carga al tomar una curva. Con lo cual el reparto de pesos va a variar. ¿Y por qué puede un eje tener mayor resistencia al balanceo que el otro? Pues puede ser por muchos motivos. Puede ser. Porque los muelles sean más duros. En los muelles, el, el ratio en la rueda, ya sabemos que también influye el, el ratio de instalación. Digamos, una suspensión más dura, lógicamente va a recibir mayor transferencia lateral de cargas. Me puede ocurrir que esa distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo sea mayor en un eje que en otro. Recibirá, lógicamente, mayor brazo de palanca, recibirá mayor eh, transferencia lateral de cargas por ese balanceo. También hay que tener en cuenta el reparto de pesos digamos, en estático. Estamos diciendo que tenemos el centro de gravedad a la misma distancia de los dos ejes. Si nosotros tenemos un reparto de pesos 40% delante 60% detrás, el eje trasero debería tener mayor resistencia al balanceo que el delantero para seguir manteniendo esa proporción 40-60 en el medio de una curva. Puede ser, por ejemplo, que tengan los neumáticos traseros más anchos que los delanteros. ¿no? Entonces, todos estos factores se van conjugando en este reparto de pesos dinámico en las curvas. Es bastante complejo para explicarlo en un solo eh, capítulo, pero el espíritu es este: es jugar a nuestra conveniencia con este reparto de pesos en el medio de una curva, de tal manera que le podemos dar un carácter sobrevirador, neutral o subvirador. Nos vemos en el próximo capítulo.